Hola Ma! Okay, Tania, y Welcome to our Pokémon room. ¡Gracias! ¡Ah, ahí está! ¡Wow, Wow. Kawaii. Ah, okay. yeah. Snorlax. Wow. Wow. Wow. <laughs> so cute. It's the wow. Wow. so cute. Wow. Yeah. It's so pretty, the kitchen. And small. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. ¡Ay! Oh wow, these are Pokemon, Pokemon cups. cups. I will drink my coffee in Pokemon Cups. <laughs> so cute. Wow. Oh, wow. These are cute too. Wow. I want these for my house. Wow, y esto es un regalo. Es una bolsita de Pokémon con toallitas de Pokémon. Wow. Chicos, Estamos en este cuarto de Pokémon porque Mimaru Hotels nos invitó aquí en Kyoto a disfrutar de esta habitación que está toda tematizada de Pokémon y estoy muy emocionada. Pokémon es uno de los animes que vi cuando era niña así que me gusta mucho y es la primera vez que estoy en un hotel temático de Pokémon así que estoy muy emocionada. 보러 갈까요? 응 보러 가자 여기 우리 그냥 마 받았어 마마마마마마마마마마마마마마마마마 Miren 이거 aquí en el hotel también tienen cosas para rentar para que prepares algo de comer y también tienen juegos. Sí, sí, sí. 이거 재밌는데, 단이야. 아, 나 이거 몰라. 이거 Uno. Uno. Uno, 나 우노 잘 모르겠어요. I am good at Uno. Ok, Let's play Uno. Chicos, aquí está ya todos los tiliches que fuimos a pedir prestados Es que todo está incluido en el precio Está muy interesante este hotel Y miren este juego que yo nunca lo había visto Pero a Hayato le gusta y obviamente el uno no puede faltar Cepillo de dientes con pastita Slippers, también tenemos por acá las pijamas este, cotonetes y toallitas para desmaquillarme. Y también tenemos té, y cafecito, sal, pimienta, aceite, salsa de soya. Y este es un Apple TV. <risa> ya está muy emocionado porque va a poder ver su dorama Startup. ¡Sí! Yeah. Y vamos a ver si podemos hacer takoyakis. Tienen una máquina para hacer takoyaki, yo nunca he hecho takoyakis, los he comido en la calle Chicos, ahora hemos salido del de hotel porque vamos a ir al super a comprar las cosas necesarias para hacer takoyaki Es la primera vez que tanto yo como Hayato vamos a hacer takoyaki, así que ojalá y nos quede decente <risa> Y hemos venido al Fresco, que es un super, una cadena de supermercados muy popular aquí en Japón estos son todos los ingredientes que necesitamos para hacer takoyaki y ni siquiera hay pulpo aquí en el súper, ni hay cebollín, ni hay de este entonces vamos a tener que cambiar la receta y creo que vamos a cocinar una nave es que estamos en un supermercado bastante pequeño porque era el que estaba más cerca de aquí del hotel y la verdad es que no vamos a ir a uno mucho más lejos nada más para preparar eso así que vamos a tener que cambiar el plan y hacer la nave que también es una, es un platillo muy rico japonés y bueno, les vamos a enseñar la receta aquí en Emplow. así que aquí está la sección de el nave la nave es una sopita y todos estos ya son calditos hechos y después nada más los pones a hervir le agregas los ingredientes y bien fácil queda tu nave tu platillo listo hours later ok, el ganador es miso Acabamos de encontrar un set para hacer nave con todo lo que necesitamos. Perfecto. Sí, pozo. ¿Y Padoizo. ¿Cómo se vende la Ah, no Y la carne ya la vamos a comprar así. Ya venden las bolitas. Listo. Y. quiero Ok, no hubo takoyaki, pero aquí tenemos todo para hacer nave, La sopita esta japonesa, que de hecho es muy de la temporada de invierno, así que quedó perfecto. Y fuimos a pedir la ollita de nave que está muy bonita, con sakuras. Y también aquí, eso no es una báscula, aunque eso parezca. De hecho, aquí es como una hornilla. Y vamos a poner aquí la ollita y vamos a preparar aquí la sopa. Y compramos esta carne molida, que ya estaba lista en el súper. Y también esta otra. Compramos arroz instantáneo para hacerlo en el microondas Compramos tres porque hayatito es de buen comer Y también un poco de ramen para agregarle Y este set de nave que viene con todas las verduras que necesita la nave Y compramos la sopita nave de este sabor que es miso Y no puede faltar mi alcohol favorito Que me encanta, es de la marca Suntory Y este es sabor durazno ¡Que empiece la fiesta! Nuestro chef del día de hoy es Hayatito. Ok. 네. siempre sí, lo hacemos en la estufa nosotros. Sí. Nos queremos llevar los platos de Pokémon, la ollita sí, de la nave. 가비공도, sí. Este juego también, tengo curiosidad. 먼저 여기 나베에 mm -hmm. 있는 수 아래 넣고 mm -hmm. 따뜻해지면 이 야채, 고기들 다 넣는다 okay. <웃음> 너무 쉬워 나베는 너무 쉬워 It's very easy and very delicious Yes. 진짜 시간이 없을 때는 이런 음식 만드는 게 제일 최고 <웃음> <웃음> 진짜 우리는 오늘 미소 미소나베 먹을 거예요 mm. 음. Hmm, oh, <laughs> yeah. yeah. this is like for four people. Yeah. <laughs> Go. Six hours later. Chicos, estamos teniendo problemas técnicos. <laughs> y muero de hambre. Yo ya quiero comer. Tengo hambre. Tengo Comenne. mucha hambre. Chicos, ya estoy contenta porque vinieron los del staff del hotel a ayudarnos Muchas gracias por venir a ayudarnos Y ya nos dijeron cuál era el problema Así que ya vamos a poder comer ¡Gracias! Sara. ¡Gracias! Ok, y ahora que ya está hirviendo nuestra sopita ¡Por fin! Vamos a agregar las verduras Estoy muy emocionada por comer No saben el hambre que tengo Más pozo, más Ay, más ah, no, no. so, Go, go, food. go, go, go, <laughs> Ahora tocan las bolitas de carne molida. Las tiene que oler este hombre para revisar. Las bolitas de carne molida, qué rico. <risa> <for> my food. <risa> <udaferen el> <risa> Chicos, no, ya está lista la comida. Tengo tanta hambre, miren qué delicia. De sopita, jom, jom, jom. No, no, no. yo, ¿Y qué tal que Chicos, y ahora que ya estamos alimentados y de nuevo tenemos energía, es hora de la botana, los juegos y el alcohol. Sí, alcohol. No es cierto, esto nada más tiene 3% de alcohol. ¡Salud! ¡Salud! Nos somos fuertes así que no creo que los dos espero yo de Ania, uno Ania, creo que somos fuertes, no, Ania, danza no 그게 딱히 안 좋아요. 그래서, 마음, 마음 안 들어서, 아빠 말하고. Red, please, red. I say green or blue. No, what? I say green. <laughs> please, no, I choose green. Please, no, you can eat if you don't have green. Por favor, no. es buena en uno, yo gané, yo gané pole, no, we, we <risa> chicos, y ha llegado la mejor parte del día. Es hora de ponernos pijama, one, two, three. Y es hora de ver startup. Estamos muy picados con ese drama coreano, si no lo han visto por favor véanlo, váyanlo a ver. En mi canal les subí una reseña del drama, así que si no saben de qué se trata pues vayan a verlo para que no se pierdan del chisme. Y ahorita aquí el marido va a preparar todo con el Apple TV que nos prestaron aquí en el hotel. <risa> sí. Para verlo aquí en la telesota.